El otro día escuché a mis amigos hablar cómo una persona, por alguna razón, terminó con su pareja, con la que tenía dos años de relación. Algunas palabras de esta conversación despertaron mi curiosidad, así que sentí que necesitaba saber la razón de la ruptura. Y me respondieron de que esta chica se había convertido evangelista, y que el muchacho no quería hacerlo, o no le interesaba, o simplemente no era evangelista. Por lo tanto, ella decidió terminar la relación por esa razón. Para ellos, para mis amigos, no tenía sentido y actuaba sin razón, sin, sin lógica. Eh, sea lo que sea que pensé al respecto, dije, bueno, voy a ver lo que la Biblia dice y vamos a ver qué es lo que Dios tiene que decir al respecto. Mi nombre es Mauricio Dávila y este, el tema es Yugo desigual. Bueno, empecemos con lo básico Leamos el versículo en donde sacamos esta famosa frase El texto en cuestión se encuentra en la segunda carta de Pablo a los Corintios Capítulo 6, versículo 14 Y dice No os unáis en yugo desigual con los incrédulos Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas Bueno, ¿a qué se refiere? La primera palabra que quiero sacar del camino es la palabra yugo esta, Esto es un artefacto Utilizado para unir dos animales de carga, dos animales de esfuerzo, para que estos puedan sumar sus fuerzas y, y facilitar el trabajo. En otras palabras, en ese sentido, bueno, nosotros no somos animales, <risa> eh, habla de compañerismo. El compañerismo que tienes tú al unirte a una persona para realizar una tarea en común. Eh, sea hablando de amistad, sea hablando de empresa, sea hablando de... Romance con lo que mayormente se asocia Y puede llegar hasta cualquier aspecto de nuestra vida En otras palabras Esta primera parte del versículo nos está diciendo Que como creyentes no podemos Tener como compañero A un incrédulo Para enfatizar Pablo usa las analogías Hablando del compañerismo entre la justicia y la injusticia La comunión entre los dos y tinieblas Son opuestos No pueden trabajar juntos se se estorban el uno al otro. Eh, y habla de que de la misma manera, pues, un creyente no puede tener comunión con un incrédulo. Ahora bien, podríamos preguntarnos, si no podemos tener comunión, entonces debemos vivir aislados los unos de los otros. Bueno, para esto quiero leer otro pasaje que escribió Pablo a los corintios en otra ocasión, y este dice, «Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios». No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. En otras palabras, para no alargarme mucho, dice que no es que no debamos juntarnos con los incrédulos. Si es que eso es lo que te estoy diciendo, dice Pablo, entonces tendrías que salir de, del mundo. Y eso no lo haremos hasta que Dios nos llame a su presencia. En otro pasaje de la Biblia, Jesús dice... En Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, según esta orden que Dios les da a los creyentes, la interacción entre creyente e incrédulo es necesaria. Por tanto, cuando Pablo habla de no tener compañerismo, no se refiere a no tener contacto, más bien más que inevitable, es necesario para cumplir eh, nuestros propósitos. Y necesitamos interactuar con incrédulos. Y el problema no es la interacción. El problema es lo que en el versículo que vimos antes era unirse en yugo desigual. La palabra unirse en compañerismo. Unirse implica tener un mismo destino, tener un mismo camino, un objetivo mutuo. Eh, estos deseos implican tener una misma forma de pensar. Por lo tanto, si buscamos hacer eso entre un creyente y un no creyente, pues eso será incompatible. Entonces, ¿por qué somos incompatibles? Bueno, naturalmente los seres humanos... Tomamos decisiones bajo los siguientes criterios. La persona más importante en mi vida soy yo u otra persona, las decisiones se basan en mis deseos, mi perspectiva define lo que es bueno y lo que es malo, y lo más importante, voy a luchar por mis sueños. A primera vista parece normal seguir tus deseos, tus sueños, buscar tu realización personal, acordar tus planes, lograr las metas y objetivos que tú te has planteado. Pero esto entra en conflicto con la voluntad de Dios como dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros, como creyentes, creemos que la voluntad de Dios es superior a la nuestra. Sus planes son mejores que los nuestros lo que nos permite obtener es superior a lo que nosotros buscamos alcanzar. Y también creemos que Dios es el centro de nuestras vidas. No, no somos nosotros. Nosotros no somos la prioridad de nuestra vida, ni siquiera otra persona. Dios está antes que los estudios, antes que el trabajo, antes que una pareja, antes que nuestros padres, antes que nuestra realización personal. En otras palabras, Dios está antes que nuestra propia vida. Como dijo Pablo en, otra en su carta a los Corintios. Dice en 2 Corintios 10.3. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque somos seres humanos, nosotros no actuamos como seres humanos. Eh, ¿Por qué? Pues, como dicen Romanos 14.8. Pues, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por lo tanto, mientras que el creyente coloca a Dios como el centro de su vida, el incrédulo, por obvias razones, no. Este es el motivo porque cualquier toma de decisiones en conjunto entre un creyente y un incrédulo va a terminar comprometiendo los principios de ambos. Como creyentes no podemos permitirnos comprometer la voluntad de Dios frente a la nuestra o frente a nuestro compañero. Entonces como conclusión no se me ocurre otra mejor frase que terminar que la siguiente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Amigo creyente, no podemos comprometer nuestra fe para agradar al mundo. Como dice en Santiago 4.4 Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Recordemos, no comprometamos nuestra fe. Y a los demás que me están escuchando, no buscamos negar nuestra amistad. Pero esa tarde o temprano va a chocar contra una pared. No queremos separarnos de ti. Queremos que así como nosotros lo hemos hecho tú también conozcas quién es Dios y conozcas el plan que tiene para tu vida. Bueno, con eso termino. Eso fue Casualidades en Casualties. Que Dios los bendiga. Bueno, gracias por escuchar hasta el final mi primer programa. Estoy trabajando ahorita en mi próximo episodio. Pero no puedo prometer para cuándo estará listo. Mientras tanto, escribe en los comentarios quién es lo más importante para tu vida. Espero que en los comentarios puedas ver a lo que me refiero con ese tema. Comparte también este video con tus amigos y te animo a preguntarle a ese amigo cristiano que tengas quién es lo más importante de su vida. Puedes encontrarme también en Facebook y pronto en Spotify. Bueno, hasta la próxima y que Dios los bendiga.